¿Podrías hablarnos un poco sobre lo, los retos de innovación que hay en la industria del empaque y embalaje? Sí, claro. Eh, los retos de innovación que podemos encontrar dentro de la industria de, de envase y embalaje, particularmente en lo que es el sector de plásticos, podemos mencionar eh, cinco aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la innovación en materiales, innovación en la optimización de costos, innovación en eh, estrategias y planes de marketing innovación en desarrollar materiales y envases que puedan ofrecer una conveniencia al consumidor y finalmente una innovación en la comunicación, es decir, la, actualmente cómo vamos a hacer que el consumidor pueda entender lo que el envase le está queriendo decir del producto. ¿Sí? Y es innovación porque estamos aplicando eh, nuevos desarrollos y nuevos elementos por ejemplo, que tienen que ver con el Internet de las cosas, la conectividad. Esos son los cinco aspectos que consideramos tienen que ver como reto para la innovación. Bien, ¿qué tanto ha cambiado recientemente el marco legal eh, en, la, en la industria en México eh, pues respecto a los envases y la sustentabilidad? Bueno, actualmente eh, dentro del marco legal que tiene que ver con eh, protección al ambiente, que tiene que ver con sustentabilidad, pues se ha venido trabajando precisamente para actualizar lineamientos para actualizar normas, ¿verdad? En el caso particular de envases de plástico, pues sabemos que contamos con una norma para la identificación de sus productos, la norma 232, que es una norma mexicana, pero también podemos encontrar elementos que tienen que ver precisamente con reducir el impacto ambiental en, el, en la parte de la distribución, por ejemplo, eh, normatividad para embalajes eh, de residuos peligrosos, normatividad para embalajes en este caso de madera que transportan envases plásticos, cumplir con todos estos aspectos que cada vez pues, son más exigentes. Eh, ¿Cómo la industria puede eh, contribuir eh, a la sustentabilidad? Hablando eh, sobre todo de envases plásticos. Bueno, es muy importante la labor que está desarrollando la industria del plástico para el tema de sustentabilidad. ¿verdad? Esto tiene que ver precisamente con desarrollar materiales que se puedan reciclar Materiales que se puedan reutilizar, materiales que se puedan incinerar y que permitan precisamente reducir esa huella ambiental. Se ha venido trabajando precisamente en el desarrollo de diferentes materiales que además de cumplir con lo convencional, ¿verdad? también puedan ser eh, biodegradables, oxodegradables y que además generen un beneficio ¿verdad? al ambiente en todo, el, en todo su entorno. Y un aspecto muy importante que también se está eh, trabajando, en el, que, en el cual se está trabajando, es en la educación del consumidor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ningún envase de plástico o de otro material llega solito a la playa. Ninguna bolsa de plástico ¿verdad? llega solita a las carreteras, sino que siempre hay un consumidor que en este caso carece de educación y de cultura, que es precisamente lo, el que genera ...que se presenten estas situaciones. Claro. Al final podríamos decir que este asunto de la sustentabilidad... ...finalmente no es una cuestión solo de la industria... ...sino de todos los sectores de industria. Claro, exactamente. El tema de sustentabilidad es eh, buscar ese equilibrio... ...encontrar ese equilibrio entre el impacto ambiental... ¿sí? ...el tema de medio ambiente... ...el tema industrial, la producción... ¿sí? ...y el tema social. Cuando hablamos de ese equilibrio entre el medio ambiente, industria y sociedad, podemos hablar de una eh, industria sustentable completamente. Muy bien. Uh -huh. Finalmente, Irán, ¿podrías eh, darnos tu opinión acerca de la cumbre de envases? Estamos empezando, pero ¿qué te ha parecido? Claro, no, sin duda, este inicio de la segunda cumbre de innovación en envases de plástico augura Precisamente un éxito rotundo. ¿Por qué? Pues porque en esta segunda cumbre estamos viendo nuevos eh, desarrollos, estamos viendo nuevas aplicaciones, los conferencistas pues son de, de talla mundial que sin duda nos van a dar un panorama mucho más claro y esto pues va a dar como resultado un éxito rotundo al igual que el año pasado.